Con bebida color morado la sustancia me hace tener este sabor Estoy corrigiendo mi dolor con dolor Esto no está bien pero es mi única opción Una píldora que calma el corazón Veo por la ventana como todo acabó Pero al menos sigo aquí, pero al menos sigo aquí Ya no esperes nada de yo no mi que hace que vea todo mate. Ya no sé ni cómo amarte, Ellos dice que voy mal. Estoy pensando en fugarte, y ya pensando en quemarte. Lo piqué parte por parte, no sé si recordar. Pasar un día hacer lo que no puedo más. Esto hace que lo vea todo fatal. No recupero lo que gasté en disparar. La marcha se gasta solo con recordar. Perks, solo quiero paz Toda esa shit La dejé atrás Junto a esa perk junto a ese grass No sé por qué ahora no, Hey, Ya no me quiere acá, Hey, hey, No me iré de este lugar Pasaron días en los que no puedo más Esto hace que lo vea todo fatal No recupero lo que gasté en día. Se gasta solo con recordar yendo en círculo Por lo que tome Ya no siento lo Ni siento lo que Julia sure. yeah.